Estamos acá esta tarde, bueno, invitamos este, a Verónica Valentini, ella es secretaria general de FEB-URLINGAM. Es un sindicato de educación, pero con las preguntas que le vamos a hacer, ella nos va a ir aclarando a nosotros, como es habitual, que a mí me gusta. ¿Cómo andás, Verónica? Muy bien, gracias por la invitación, Marcelo, la primera vez en tu estudio. Eh, y, y yo además soy este, agradecido de que hayas este, tenido tiempo Porque ella con la actividad sindical que va a contar Y dentro del área educativa eh, El tiempo no creo que te sobre No, No, en realidad veníamos intentando coordinar una fecha Hace como casi un mes Y sí. yo te decía esperame, esperame que ya vamos a encontrar el, el, momento. el momento El momento justo y se dio este jueves Contale a la, a la gente un poco cómo, eh, cómo, cómo llegas vos a la educación, en lo personal. Bueno, muy bien. Yo soy docente, uh -huh. antes que nada, más allá que por supuesto tengo otras profesiones, docente de Urlingan, transitando durante muchos años por escuelas públicas de Urlingan. Mi primera escuela fue allá por el año 1996, en la escuela primaria número 3 de Urlingan, donde estaba la muy reconocida Nelly Dadaglio, como directora, fue mi primera directora, tuve el honor de ser docente de esa querida escuela. ¡Qué barba! Sé que hace poco cumplió eh, mm. 100 años. Y, y bueno, luego transitando me fui eh, metiendo cada vez más en, en, en la cosa pública, en la cosa educativa, entendiendo que era importante participar. Mm -hmm. En esos momentos me acuerdo que ya avanzando en el tiempo y por el año... 2008-2009 empieza justamente a germinar esta semilla de lo que años después va a ser Fe Burlingame. Me invitaron a participar en ese momento quien estaba gestando todo esto del gremio Fe Burlingame, que era la señora Beatriz Ramírez, Ajá. quien fue mi, mi predecesora en, en Fe Burlingame y, y muy agradecida desde el momento número uno en que me invitó a participar como afiliada en ese momento en el gremio. Luego ya en un mandato como integrante de comisión directiva y bueno, con el correr de los años acá sentada como secretaria general del gremio, ¿no? Desde finales del 2018, momento difícil. Y los el la educación para mí, es, vos estás sentada acá, porque para nosotros, para la hora, la educación es este sería como algo estratégico en un país, en la importancia que le damos. De hecho, te cuento que en la hora de Hurlingham, el 99% de los que escriben son docentes, cosa que me lo hizo notar alguien, yo ni me había dado cuenta. Es decir, la mayoría son todos docentes. Es que además los docentes, en realidad, el, el docente, el docente comprometido es el docente que se involucra. Claro. Y no, no, no me extraña, no me extraña, justamente. <risa> sí. y, eh, y, por supuesto, en, uno a veces piensa eh, en el gremialismo, en la docencia, entonces siempre le busca la cuestión escatológica, Ay, que los paros, que todo el otro, pero no. Eh, entiendo que en el, en, digamos, en el gremialismo y en la y en la docencia se piensa la educación, se piensa la docencia y mira, se piensa el docente como agente educativo también. Mira, vos dijiste cosas que, que son ciertas. En realidad lo, lo descatológico de tiene algo descatológico, de o sea, no, no vamos a esquivar y decir que no lo tiene, porque en realidad desde el gremialismo trabajamos con la complejidad. Más eh, bien. Todo el tiempo. Vos Más imaginate bien. que al mismo tiempo estamos luchando por la recomposición de un salario docente, ¿no? que él le gane a la inflación. Al mismo tiempo estamos pensando en mejorar las condiciones de infraestructura de las escuelas, Tal mejorar cual. las condiciones de trabajo laborales de nuestros docentes, las condiciones de salubridad y de higiene en el trabajo, que también redunda en beneficio de los alumnos. Más bien. Estamos al mismo tiempo pensando en la profesionalización de nuestros docentes, porque queremos, como yo te decía recién, y no usé en vano la palabra, porque la tengo siempre presente, en docentes comprometidos, digamos, con toda la transformación que el sistema educativo requiere, que ya estamos en proceso, pero creo que todavía falta un poco más, y encima involucrados como gremio en este momento histórico, preciso, acá y ahora, en todas las situaciones de conflicto, que cada vez se dan más en, en la sociedad, pero no, a ver, no solamente en la sociedad, sino en la escuela como reflejo de la sociedad. ¿no? Y ahí estamos, de alguna manera, conteniendo a nuestros docentes, no solamente a nuestros afiliados, sino a las escuelas en general, a las comunidades educativas en general. Eso es algo que sobre todo ha irrumpido después de la pandemia. Y además, eso eh, uno lo ve, eh, ustedes saben, los que ven la obra de Burlingame, de que nosotros también... Eh, tenemos una mirada latinoamericana y uno de, de los temas más constantes de, digamos, de conflictividad en todos los países de América Latina es el tema educativo. ¿Por qué? Porque ahí se entiende que hay una deuda social. Entonces siempre vas a tener que estar remando y viendo cómo vas... No, y además sobre todo digo, y escuchándote... Mm -hmm en los sectores donde hay escuelas ancladas en territorios de vulneración de derechos. Exacto. Digamos. Hoy eh, estamos con alumnos que vos no sabés si en la casa eh, cómo está viviendo, si está pasando una situación de violencia, si su familia tiene trabajo. A ver, hoy cuando si come. uno si come, es decir. Pensar en una política educativa eh, de calidad y que nosotros como gremios somos vedores de eso y tenemos que ser garantes de eso, es pensar en una política educativa donde la política educativa sea socioeducativa, porque no es solamente contenido académico en el sentido tradicional. La escuela hoy por hoy verdaderamente es un anclaje y un andamiaje para Totalmente. los alumnos, pero, pero sin duda el rol del docente es fundament, pero fundamentalísimo. Es, funda es, es fundamental y es fundacional también para, la, para cada uno de los chicos y de las chicas, ¿no es cierto? Absolutamente. Porque es entusiasmarlo, eh, el, el uso de las herramientas, motivarlo a que debata, a que piense, a que se piense a sí mismo también. mira nosotros siempre, esto lo hablamos mucho en el gremio, en comisión directiva, con los compañeros... Siempre vamos a acompañar todas las políticas que sean verdaderamente políticas de inclusión, inclusión de los alumnos y de las alumnas en nuestras escuelas y que, por supuesto, eh, políticas que estén este, acompañando los reclamos y necesidades de los, de los docentes. Y uno a veces parece una utopía, y uno dice, pero una escuela inclusiva, ¿qué es? Parece un concepto muy alejado ¿no? para la gente que nos escucha y nos ve. Y uno, como gremio, quienes hacemos gremialismo, concebimos la escuela inclusiva como aquella escuela en donde la educación se universaliza, es decir, donde realmente vos como Estado y también vos como gremio que, que participás en las políticas educativas, le das la posibilidad a todos verdaderamente que accedan a la educación, una educación de calidad. O sea, pensar, por ejemplo, en escuelas en donde hay una hora más de clase, por más que pueda haber, eh, eh, digamos, detractores de este nuevo programa, pero realmente lo consideramos oportuno. ¿Por qué? Porque eso va a mejorar la calidad de los aprendizajes, porque eso te va a asegurar seguramente menos tasa de abandono, porque eso va a generar menos desigualdad. Eso son políticas de inclusión. A mí me llamó la atención que hubiera, eh, particularmente, que hubiera gente en contra. Cuando, lo hay. Cuando, porque en lo personal, lo que acá en, en, en esta pantalla siempre se ha pedido, es, real, es en realidad el, eh, las escuelas de horario completo. Nosotros pedimos eso. Es decir, que al chico, como, como van la familia de los colegios más caros. No, pero ¿no? además es una deuda pendiente, a, a ver, hablando o sea, de, de la una normativa. Hora más, una hora más está buenísimo, pero en mí, por eso digo, no puedo creer que alguien se No, pero lo hay. ¿Podemos una hora más Digo, A ver, pero... primero es importante señalar que lo marca eh, la Ley Federal de Educación, o sí, sea, sí, sí, sí, es sí. Eh, un derecho que tienen nuestros alumnos de Está escuelas barba. primarias a tener extensión horaria, porque como te decía, va a redundar en calidad este, educativa. Aparte, como alguna vez, sí, yo una vez me acuerdo que lo escuché a Favaloro hablando, sí, ¿no? Sí, sí, Y entonces él decía que la cuestión de estudio, dice, es son eh, igual que volar, son más horas de vuelo. Entonces claro. él decía, en realidad tienes que estar más horas estudiando. Decía, cuando empezás, empezás con cuatro horas, después pasas al secundario, se empiezan a agregar más horas. Después, dice, te tienen que preparar porque luego cuando vas a la facultad vas a estar todo el tiempo. Este, estudiando si querés ser un buen profesional entonces eh, él decía son más horas de vuelo, cuanto más horas estás en la escuela o más horas estás en contacto con la instrucción es mucho mejor para no, el alumno que y además estas horas que, que se introducen este, a la jornada escolar de nuestros chicos de primaria en eh, toda la provincia de Buenos Aires estamos aquí en Hurlingham es justamente horas que van a estar dedicadas específicamente a matemática y a todo lo que es eh, práctica Lec de lenguaje, lecto -escritura. Lecto escritura, exactamente. Y fundamental la Absolutamente. Son, eh, una de las quejas que yo me acuerdo en los años 90, que más había, era... Eh, los chicos no tienen comprensión de texto, ¿no? Básico. Claro. Por, me bueno, acuerdo. Y después llegan a la universidad sin comprensión de texto. ¿Y cómo, y cómo haces si no si no tienes capacidad de comprender un texto? ¿Cómo, cómo hacés? Claro. ¿No? Yo te pregunto, ¿cómo haces para entender algo... En, a nivel si toda tu preparación te tiene que llevar a la universidad claro uno entiende eh, que haya gente que se queje por una hora más porque quizás sean las mismas personas que también se quejan porque hay más universidades seguramente a ver, o muy muy emparentado a ver esto me refiero a este programa de tanto de la jornada completa como lo que significa la, la, la extensión hora horaria de, de cinco horas o sea las escuelas de jornada extendida claramente implica más presupuesto educativo, es una decisión Marianne. de política sí, sí, sí. pública eh, educativa, que no significa solamente más inversión a nivel estructural o de infraestructura en las escuelas, sino que también significa más creación de cargos docentes. ¿no? Claro. Y todo lo que significa, porque mueve a nivel eh, distrital y lo digo en el buen sentido, toda una parafernaria este, administrativa puesta al, al servicio de esta decisión política. ¿no? Nosotros claro. habitualmente como gremio, eh, bueno, hay audiencia seguramente que lo sabe y otra que no, participamos este, desde nuestro espacio, el lugar que por normativa nos, nos ocupa, en distintas mesas relacionadas con educación, justamente en donde discutimos estas cuestiones y ponemos sobre la mesa qué es lo importante, hacemos orden de prioridades, damos como gremio, por supuesto, nuestra mirada y nuestros aportes. ¿no? Estaba, estaba mirando este, el, el relojito acá en el estudio. Eh, vayamos concretamente ahora, eh, pues ya, ya la escuchamos a ella, eh, su posición bien concreta este, sobre eh, cuestiones educativas. Vamos al sindicato. Bien. Este, ¿Qué significa para vos eh, ser secretaria general de tu sindicato por bueno, la historia ¿qué previa. Es la primera vez que me hacen esta pregunta. No, dale, ¿en serio? Es la primera vez. Primero es una pasión. Sí. Yo realmente amo lo que hago. Eh, no es que lo hago para que se note, pero creo que se nota que me gusta lo que hago. Nadie de los que somos gremialistas y estamos en, en un gremio, y yo no creo que sea la excepción, podríamos a, a hacerlo porque eh, por supuesto que es un esfuerzo y te diría que es casi un, un sacerdocio. Claro. Quienes estamos en esto, a veces eh, vemos pocos a las familias, a veces nos toca viajar, nos toca a cualquier hora, a cualquier día, estar en un conflicto en las escuelas, atender un teléfono en situaciones de, de emergencia, que a veces hay cuestiones de emergencia educativa, y como gremio estamos allí, permanentemente tenemos que dar respuestas a los afiliados, y también a las escuelas en general, a los directivos, a los jerárquicos de las escuelas, y realmente intentamos hacerlo, creemos que lo hacemos desde nuestro lugar, trabajamos porque creemos en lo que hacemos, en claro. mejorar la educación, en mejorar la calidad de los aprendizajes, en lograr cada vez mejor, y como te decía al principio de la nota, una recomposición mayor del salario docente, porque eso hace a la dignidad de los trabajadores, y nosotros somos los primeros trabajadores que tenemos que bregar por los intereses. Eh, hablando de lo que vos me contaste al principio Cómo llegaste al, al sindicato eh, La experiencia de tu prese, predecesora, predecesora Beatriz le, Ramírez la, Supongo que habrás escuchado consejos de ella O que la habrás supuesto. visto actuar eh, eh, ¿qué, qué tanto ha pesado todos esos, esos consejos bueno, de ella O de otros docentes que, que se te acercan mira, y te hablan Hace poco Hace poco eh, tomé mi segundo mandato, abracé mi segundo mandato consecutivo, de vuelta un 3 de diciembre, pero en esta oportunidad del 2022. Y justamente el día de mi asunción, que había autoridades y demás, y, y teníamos muchos afiliados y docentes que nos vinieron a acompañar, no quise dejar de, de dar unas palabras, ¿no? Este, por ella, por su estampa, por su figura, por lo que significó para mí como, como ejemplo a seguir, porque fue realmente mi, mi modelo y quien me incentivó para, para estar en donde estoy. Eh, claramente ella fue la que forjó nuestro gremio ya por el año 2010. Nuestro gremio nació el 27 de agosto de 2010, como un desprendimiento Eso de FED a... Morón, ah. Como un desprendimiento de FED Morón, Y fue justamente Betty Ramírez a la que se le ocurrió esa maravillosa idea. Ella estuvo dos mandatos seguidos, eh, yo estuve como, digamos, iniciadora de lo que sería Mirá el tercer vos. mandato en el gremio, el, el primero mío. Eh, así es que ya vamos casi por eh, más de 12 años ininterrumpidos de, de Fe burlingame eh, Sé que va a ser por muchísimos años más. Yo me siento muy acompañada por los afiliados, por supuesto. A ver, eh, un gremio va evolucionando... Cada persona le pone su propia impronta a la gestión que hace, pero realmente sentó Beatriz Ramírez las bases de lo que hoy es F. F. Burlingame. Yo lo continúo, por supuesto, con, con mi impronta, con mi forma de ser, con mis características. La gente me conoce, quizás cada uno le da una vuelta de tuerca. Hoy por hoy estamos anclados en un contexto donde tenemos mucha, mucha red anclada en el territorio, este, con sobre todo el Frente de Unidad este, Docente, o sea, hay un trabajo intersectorial, no estamos solos, quizás en ese momento era un momento fundacional del gremio, como todas las instituciones que van evolucionando y cada vez siendo mejores y extendiendo redes para dar respuestas. ¿no? Nosotros lo que, lo que nos consta es... Tu preocupación por publicar cosas del, del, este, del gremio. Del gremio. Eso es importante. Es decir, bueno, la publicación, qué bueno que se note. La publicación institucional, eh, la preocupación porque que sea exacto, sí, por recibir todas sí. las cosas, por controlar que te esté cuento, todo bien. Te cuento, nosotros en la comisión de FE que somos 10 eh, personas, mm. eh, tenemos áreas de trabajo y cada persona. Más allá de ser secretaria general, en mi caso también tengo determinadas áreas de trabajo, nos, nos dividimos las tareas. <risa> y justamente una de las áreas tiene que ver con todo lo que es la difusión y la comunicación. Que está a cargo la señora Giselle Koslowski y quien te habla también, por supuesto. Mandamos y, un saludo a la doña Giselle. Le, le, damos un saludo, le damos un saludo, que además está hoy de licencia. Mm. Y, y bueno, pretendemos eso, que justamente la información llegue, publicamos lo bueno, lo malo. A ver, todo lo que hace a la política educativa, ya sea que venga de Nación, Provincia de Buenos Aires, también las noticias que hacen a, a la política educativa local, desde ya, mm -hmm. desde ya. Por otra parte, Verónica, eh, nosotros eh, dos nos conocemos de la militancia o nosotros como medio siguiendo a distintas marchas, expresiones callejeras de eh, distintos sectores sociales, sí. entre ellos el feminismo. La militancia feminista. La militancia sí, feminista, es verdad, así nos conocimos. Ahí es donde yo te conocí. Hace eh, muchos años. ¿Cómo se combina la, la cuestión del feminismo? Y la educación. Bueno, mirá. ¿O ¿Qué cosas te aportó a vos esa, esa lucha tan necesaria para las mujeres y para toda la humanidad? Este, ¿Qué te aportó en, en la cuestión educativa o qué aporta? Mira, primero te digo, hoy estábamos hablando del valor de la educación que vos justamente mencionaste, ¿no? Y mm. está relacionada con tu pregunta porque la educación tiene que ver justamente con eso, con educar para las libertades y educar para la igualdad y el rol docente, específicamente el rol docente, es eso, es educar uh -huh. para derribar todos esos estereotipos socioculturales y patriarcales que tenemos en la sociedad que nos domina y que, Totalmente. como te decía hace un rato, la escuela no es la excepción. Y es lo que lamentablemente, me refiero a esos, digamos, eh, prejuicios ¿no? y estereotipos socioculturales, lo que le dan el basamento a las desigualdades y a la violencia y a la vulneración de derechos, sobre todo que existe entre varones y mujeres. Repito, sí. la escuela no es la excepción. No. ¿no? Hace, hace poco, eh, en Colombia, asumió un nuevo presidente. Este, y me acuerdo que él dijo una frase... Eh, hablando sobre la situación en Colombia Es decir, derribar la violencia Y derribar todas las discriminaciones Y dijo una frase que dijo así Acá en Colombia nadie sobra entonces, Es yo, que todos lo, tienen que estar comprometidos eh, en entonces la Entonces yo tomé contra la violencia. esa frase De él este, y dije La verdad que en Argentina En los distintos ámbitos Nadie sobra No, es decir, nadie no, se, sobra. Puede, no se puede apartar a la gente Discriminarla Creo que la diversidad es una riqueza en la sociedad. ¿Vos mira, qué opinas al respecto? Mira, en educación justamente tenemos esto que... A ver, todo el mundo sabe ESI, educación sexual integral. ¿Qué es? Pero ¿qué ley es verdad? Na ley nacional. Que es una ley nacional que, de, que implica impartir ESI en la escuela. ¿Y qué es ESI? Es una formación integral. ¿Educación integral para qué? Para ejercer tus derechos, para ejercer tus libertades, para ampliar tus derechos para reconocer la diversidad que existe en el mundo. En las familias, perdona que te interrumpa, en las familias antiguamente cuando te enseñaban sexualidad y creo que quedó como enquistado eso en la mentalidad. Okay. Es una sexualidad relacionada con, con la cuestión física o biológica. Y con la genitalidad. Y con la genitalidad. A ver, ese concepto quedó totalmente de, desterrado. Desterrado. Es más, yo recuerdo cuando... ¿Y cuál es el enfoque directo que vos pensás que tiene la ESI? Es que la sexualidad, primero que es integral. Si hablamos de sexualidad, no hablamos de genitalidad, sino de, hablamos de cómo nos vinculamos, cómo nos autopercibimos... ¿Cómo nos reconocemos? ¿Cómo amamos? Es decir, a ver, cuando hablamos de educación sexual integral, es cierto que hablamos de sexualidad, pero también hablamos de cuidado del cuerpo, de cuidados para la salud, ¿sí? Como te decía hoy, hablamos de diversidad, hablamos de derechos, es muy diverso, hablamos de políticas de cuidado, de eso hablamos cuando hablamos de educación sexual integral, de cuidarme y cuidar al otro. Y lo maravilloso de esto es que estas herramientas las da la escuela. Y nosotros los docentes somos los artífices para eso. Y tenemos herramientas incluso cada vez para profesionalizarnos más. ¿no? Claro, porque en, en, entiendo que es necesario que... El, el, está el docente y está la familia. ¿no? La familia a veces le cuesta entender o le, costa, o le estaría costando, no sé en qué porcentaje... Eh, grande o chico, pero digamos que tomamos como que le cuesta, y el docente en algunos casos yo he escuchado que de repente no se siente a cubierto. Mira. Si la familia no entiende, enfrenta al docente. Mira, te voy a dar una anécdota muy simple. Pero estoy bien lo que estoy diciendo. Estás muy enfocado. Yo tengo más de 40 años, no voy a decir cuántos. Y mm. cuando yo iba a la escuela primaria, era la época en donde venía. Una reconocida marca, no sé si la puedo nombrar, de toallitas femeninas, eh, Carefree y demás, ah, sí, sí. a dar esas famosas y seguro este, recordadas charlas para las nenas ¿no? a las escuelas en donde realmente se necesitaba la autorización de las familias porque no se le iba a ocurrir. A la escuela ni a la directora de la institución invitar y que haya un alumno sentado sin autorización de las familias. Claro. Hoy por hoy, la Ley Nacional de Educación Sexual Integral y su ley paralela, bueno, en este caso en la provincia de Buenos Aires, hace que la educación sexual integral sea obligatoria en todo el territorio. Y uno tenemos que pedir autorización. O sea que ese docente que de repente, hace algunos años, no se sentía cómodo de la situación, porque seguramente implicaba enfrentar lo que hablábamos recién, estereotipos de Exacto. esos padres y de esas familias Eso. que seguramente fueron educados, y voy a utilizar este término, en otra educación, diferente, ¿sí? con otras prioridades, otros valores. Bueno, hoy por hoy ya sí está cubierto y están amparado por la ley. Hoy no es necesario. Al revés, yo creo que nuestros chicos gritan a voces, a ver, óiganme, me quiero expresar, Quiero alzar mi voz, quiero ser escuchado. Es muy importante que la, que la, la persona humana, como digo yo, es decir, tiene que tener, eh, perdón, tiene que tener, no, lo que yo pienso, tiene el derecho de percibirse como se le ocurre. Absolutamente. Yo siempre digo que imagino los derechos de la humanidad como si fuera un gigantesco este, mueble que vos tenés delante tuyo, lleno de pequeños cajones. Cada cajón es un derecho. Entonces siempre le digo a la gente, ¿vas a abrir aquel cajón que vos con tu plena libertad quieras abrir o no? Es decir, lo que vos no podés pensar es que si vos no querés abrir ese cajón, nadie puede abrirlo. Vos tendrás la no, voluntad... Además de se entiende, no, además entender que hay que estoy diciendo. multiplicidad de derechos que tenemos. Primero que conocemos, es importante conocer los derechos que tenemos porque parece... Eh, algo extraño que en el 2023 yo estoy hablando de conocer los derechos, porque hay gente que no conoce los derechos que tiene, sí. ¿sí? sobre todo nuestros te chicos, te chicos. Sí, Entonces, sí. es importante formar en derechos, hacer conocer el abanico de derechos que tenemos ¿sí? y sobre todo estamos hablando de derechos humanos porque además estamos formando para libertad formando para la democracia ¿sí? y hacer uso racional de esos derechos y que en realidad no es que mi derecho termina donde termina el otro, los derechos conviven Mm. y es importante tenerlo eso como premisa Está bueno eso porque, los, claro, está bien eso, es un concepto antiguo, el otro que uno ha repetido no, como repite tantas cosas. Supuesto. En realidad uno tiene... Son frases que se van acuñando. Uno tiene infinidad de, de, de derechos y las personas tienen derecho a percibirse como se quieran este, percibir y que es un sentimiento, ¿no? Tal es, es decir, así. Que no es, que no es, digamos, luego hay cuestiones físicas, pero primero está cómo se siente uno. No lo emocional porque tiene que ver con reconocer al otro como sujeto de derecho claro y entonces la pregunta que yo le hago a la gente es, eh, es quién sobra no como le dije un peluquero ¿no nadie a sobra claro me decía somos todos alguna, y es con todos me decía algunas cosas este, eh, poco poco interesantes y yo le preguntaba a él decime a quién vas a elegir para que no esté no, ¿No? No se puede. Es como ¿Vos, si ¿Vos sabés me dijeras... que para construir, Marcelo, mm. para construir se necesita el disenso también? Porque en el disenso está el aprendizaje. Pero una cosa es el disenso y otra cosa es que aparezca eh, eh, alguien que, como digo yo, cultiva la unanimidad. La unanimidad es creer en una sola idea. El verticalismo. El verticalismo, yo digo, unanimidad. Que todos tienen que creer eso. Una sola idea... Una sola persona, yo digo, no, no, no, acá hay diversidad. Bueno, pero ahí está la importancia de participar. Por eso. Para que no estemos ante un verticalismo puro y llano. Sí, yo a este chico le ponía el ejemplo de, de, de la naturaleza y los árboles. Le digo, claro. Vamos a ponerle que hay 30 variedades de árboles. Según vos, de repente vos le pones el ojo a los paraísos y vos qué harías, cortarías todos los paraísos porque no te gustan, <risa> digo, ¿eh? te das cuenta que es medio ridículo. Claro. Le digo que es medio antinatural, es decir, ya la naturaleza nos muestra una diversidad que inclusive nosotros recién estamos entendiendo. Recién estamos entendiendo. Estamos entendiendo porque estamos en aprietos porque, por el cambio climático, ¿no es cierto? Entonces empezamos a mirar qué rodea. Y con las personas, ¿quién sobra? ¿A quién le decís? No. ¿Qué hace una persona que se percibe de tal manera Nadie y se enfrenta sobra. con vos? Nadie y vos le decís, ¿Vos no podés? No. No. No, Yo, no es posible. No eso. es posible. Mira, justamente eh, la ley de identidad de género uh -huh. prevé hasta el hecho de que vos, en la escuela, en el ámbito educativo, puedas hacerte llamar como vos te auto percibís, a ese nivel. A ese nivel. Eso está bárbaro. Inclusive yo vi en Europa, eh, no me acuerdo si era Islandia o qué país, que directamente del documento quitaban el sexo. Claro. Ponían el nombre, el apellido. Bueno, lo que pasa es que, a ver, aquí en Argentina hay todo un proceso. No, no estoy para, diciendo, claro. yo digo distintos ejemplos claro, sí, sí. y distintas situaciones. Igual Argentina es pionera, Argentina realmente es mm. pionera en todo lo que es... Este, materia de género, materia de ampliación de derechos, materia de lucha contra la violencia, este, es, es pionera en América Latina y en el mundo. Uh -huh. eh, yo siempre digo que de repente hay, hay personas que le, queda, que, le, que le queda, hay algunas personas que les queda grande la Argentina, por decir eso, ¿no es cierto? Por el hecho que vos decís, es pionera en derechos humanos, eh, es pionera en, en, en muchos sentidos en distintos avances, pero de repente vos escuchás a algunas personas de la sociedad hablándote como si vivieran, invitándonos a vivir en la Edad Media, en algún caso, yendo para atrás y vos decís, a esa persona le queda grande la Argentina. Mirá, ¿viste cómo te, te queda Lo que pasa es que los ca es un tema muy profundo ¿no? de debate, los cambios socioculturales van más allá del bueno, cambio te, de normativa. Yo te propongo esto porque... No, es un te tema que, que me ese... apasiona. Claro. Insisto, mm. repito, los cambios socioculturales muchas veces no van de la mano del cambio de normativa. No, no se y pueden Y tardan decretar. mucho Exacto. más tiempo en calar en la sociedad y en hacer mella, yo y en también. hacernos carne. Porque no te olvides que además Argentina viene de una tradición muy patriarcal, basada en instituciones patriarcales, a ver, si nosotros pensamos en una institución policial, en una institución militar, y de eso tenemos mucha historia los argentinos, sí. y me acuerdo a propósito de los 40 años de democracia, que gracias a Dios, mm. ininterrumpidamente cumplimos este año. A ver, venimos de esa este, tradición, y no se sale de esa tradición patriarcal de un día para el otro. No. Si no se desaprende lo que estuvimos aprendiendo durante más de 40 años. Yo digo que esta es, una, esta es una etapa donde en realidad lo que estamos haciendo estamos semillando absolutamente, con semillas que son fuertes y que son buenas. Vos ya sabés que adelante vas a tener un hermoso bosque eh, con, y, donde cada planta es un derecho y donde cada planta signifique la mejor vida. Yo tengo esperanzas. Yo creo que naturalmente no se puede evitar cuando vos semillas y semillas bien. No, es inevitable que crezca todo eso. Por eso es importante educar para la paz. Creo mm. que esa palabra paz no puede dejar de estar no. en nuestra charla. Para, na para nada, porque uno, cuando vos le estás deseando lo mejor a las otras personas, es, es como que vos venís con algo nuevo y viste cuando te dicen, ah, los niños vienen con, eh, vienen con un pan, pan deba debajo del brazo. Pero yo digo, nosotros eh, eh, todos cuando estamos semillando derechos venimos con la paz bajo uh -huh. del brazo porque la paz es sinónimo de justicia. La justicia aparece cuando a vos te reconocen cosas. Entonces hay tranquilidad en la sociedad si te reconocen que sos persona para, para la salud, para la educación, para la vivienda estaría bueno también que se agregara, para un montón de cosas. Entonces eso automáticamente genera paz. Lo que pasa es que mirá... Este, ver, respaldado. Nosotros ¿no? como docentes tenemos este mandato y además... ¿Vamos bien con esta charla? Ad, ad, me encanta. También. Como mm. docentes tenemos este mandato adquirido, pensado de educar, ¿no es cierto?, para la ciudadanía, educar para la democracia, educar para las libertades. Pero uno tampoco, y escuchándote, puede ejercer esas libertades y ejercer esos derechos de manera individualista si no tenemos... Digamos, las condiciones materiales de existencia. Y eso quién lo da el Estado. no El Estado tiene que ser referente. La sociedad, como vos dijiste, tiene que incorporarlos y darlos. Pero el Estado es, tiene que marcar una Porque además referencia el Estado, fuerte. nosotros somos parte del Estado. Vos sos parte del Obvio. Estado. Yo soy parte del Estado. El Estado somos todos. Y todos como ciudadanos, como ciudadanas, como miembro de un colectivo, yo como miembro de un sindicato como eh, integrante de la comunidad docente de Hurlingham, tenemos cada una como vecina de Hurlingham un granito de responsabilidad social, ¿sí? Y eso lo tenemos que saber todos. Es fundamental porque vos dijiste, como vecina, y uno piensa en los vecinos y las vecinas, y, y entre vecinos nos preguntamos, ¿a quién vamos a dejar afuera? Ustedes Seguís con la pregunta Claro, es tremenda esa pregunta ¿no? Porque decía, Yo ¿a dije le... a nadie que hay que dejar afuera No, no, no, está bien Yo lo que pasa es que trato de, de, de continuar con mi política disruptiva entonces tengo que provocar en una situación límite donde hay muchos que hablan y entonces le pregunto a esos que, que quieren dejar gente afuera ¿A quién dejarían de los 200.000 que somos en Hurlingham? ¿Quién queda afuera? Van y le dicen en la cara, yo, pirulito, no me documento tanto, quiero que voy, da la cara. Todos valemos, todos valemos, claro. todos tenemos una capacidad y una habilidad, y lo importante también es ver eso en el otro para aportar y para sumar. Eh, para, para cerrar, no para cerrar, para hablar de otro tema, eh, hablamos de feminismo, hablamos de la educación, pero vos sos una mujer que trabaja, ¿no? Entonces bueno. es el trabajo... Y la mujer, el ser mujer, sí. trabajar, el ser mujer y ser dirigente. Uf, qué difícil pregunta. mira y bueno Mirá, ser, fácil... ser mujer ya es difícil, ya es difícil. Aún mm. en el 2022, con todo lo que hemos avanzado, es difícil. Ser una mujer trabajadora es difícil porque normalmente siempre... E eh, eh, históricamente las mujeres fuimos asociadas al interior de la casa, anda lavar los platos te y a las tareas exactamente domésticas y de crianza. Y de repente lo disruptivo es que aparezcamos las mujeres que vamos adelante, que vamos al frente, que salimos a trabajar, que creemos en la paridad, ¿no es cierto? Con, con los hombres del famoso que nos decían sexo opuesto, que no es tal, no, no es así. No hay ningún sexo opuesto. No hay ningún sexo opuesto. <risa> Porque además hoy hablamos de diversidad, entonces no podemos hablar de Madre. sexo opuesto. Y, y encima dirigente. Entonces, esta cuestión disruptiva, ¿cuál es? Una mujer en un rol de poder y entendido al poder desde el buen poder. El poder que se usa para hacer el bien, para poder canalizar demandas, para el bienestar de la gente, el bienestar de los afiliados, el bienestar de la comunidad docente, el bienestar de las escuelas. A veces, por supuesto, eso puede generar ciertas molestias, cada vez menos, creo que estamos aprendiendo como sociedad que las mujeres pisamos fuerte, también en sindicalismo y en distintos sectores ¿no? de, de la sociedad. A mí, me, a mí me, me pasa cuando hablo con mi hijo Federico, que bueno, él, yo en algún momento la biología va a ser que yo no esté en la hora de Orlingar. Yo no tengo problema con eso, ningún drama. Qué sutil que sos para decir las cosas. ¿Viste? Entonces le digo a mi hijo que confíe en las mujeres. Yo veo a las mujeres más fuertes para hacer las cosas y yo siempre le digo que nosotros somos una institución que necesitamos fidelidad sobre los conceptos y valores, no uh -huh. sobre las personas. Claro. Y a mí me parece que la mujer está, por todo lo que ha sufrido y por todo lo que sufre y por todo lo que lucha y que no afloja, entonces se entiende los valores y es más fiel hacia los valores. Inclusive hay un dato de la vida en las universidades que se están recibiendo mucho más mujeres que hombres, que están cursando mayoritariamente mucho más mujeres que hombres. Entonces vos tenés que pensar que en 10 años, 15 años, vas a tener mujeres dirigiendo desde empresas privadas, cooperativas, hasta no, el Estado mismo. Desde, yo pensaba no, cronológicamente, desde dónde partimos y dónde estamos hoy. Imagínate que hasta involucradas en la guerra por la, en la, guerra por la independencia estuvimos, más bien. y eso en los libros de historia se empezó a, a, a, a, a difundir mucho más tarde, porque viste que a veces la historia se cuenta según quien la escribe, claro. y las ollas se van destapando, hasta que después pudimos conseguir derechos civiles, como mujeres, que no los teníamos, éramos la mujer casada de, si no teníamos un hombre al lado, mmm, prácticamente no éramos nada, éramos propiedad de, ¿No? y pudimos conquistar de a poco nuestros derechos, pudimos lograr llegar a estudiar. Históricamente nos costó mucho a las mujeres poder estar sentadas en lo que hoy conocemos como una, un aula, porque la educación básicamente estaba reducida para los varones, y en todo caso la educación para las mujeres solo en ámbitos muy elitistas. Claro, y era tan tremenda que hay, que mujeres que fueron profesionales les costó la vida. Absolutamente. Les costó, creo que la antieri se llamaba una doctora. Este, el caso de sí, ella, sí, que Julieta. Fue, Julieta, creo que creo que la sí, atropelló un auto, sí, que la mataron, sí, que algo le pasó. Una historia muy tremenda. Una tremenda, pero una mujer, sí. creo que este, sí. médica, sí, así pero es. siempre me quedó marcado decir cómo aparecen eh, mujeres como marcando hitos y que entonces eh, la lucha actual de ustedes. Eh, yo se debe digo, a la lucha de las mujeres Exacto, que nos precedieron que Sin la duda, síntesis, sin la duda. síntesis de toda esa larga historia que viene desde 1810 absolutamente. ¿Viste? hasta el día de hoy y continúa, y sé que va a continuar y si nos viéramos de acá 100 años sé que va a seguir pasando lo mismo la historia de Cichacho Peñalosa él se muere, a la mujer la humillaron cualquier cosa le hacían ahí en La Rioja, cualquier cosa le hacían sí eh, lo, los, y eso este, estaba lo, avalado por la sociedad estaba ¿no? avalado por la sociedad porteña que era la que estaba armando lo que yo llamo el porteño way of life <risa> Sí, sí. soy Estados profesora Unidos. de inglés también así que te entiendo ¿Viste? el American way of life todo el mundo sabe que es bueno. el, vida, el, el, el modo de vida americano y entonces este es el modo de vida de Buenos Aires que en esa época que algunos eh, exageradamente generoso, dicen que estaban construyendo una nación, uh -huh. ¿no? Este, Buenos Aires eh, colonizaba al interior, eso es lo que estaba haciendo, como si fuera Roma. Sí. Y entonces, en esos casos iba detrás de quien fueran. Y entonces hay infinidad de historias de mujeres que eran luchadoras, que eran federales, que, les, que eran caudillas y demás, y de todo, de todo. Y la historia, como vos dijiste, escrita por hombres, Así es. Supuestamente, pero hombre, si hasta le dan una fecha también a, ese, a este muchachito, es, se encargó como de poner como un asfalto sobre la historia, tapar todo, uh -huh. tapar todos los cadáveres, tapar todo lo de caucherío, este, atropellado, todos los derechos de atropellados, y poner una hermosa avenida que lleva a Buenos Aires. Así es. es esa es mi visión. Así es. Pero lo importante es hacer, digamos, un análisis. Este crítico de, de la historia, ¿no? Estoy dando con Creo un caño que, yo. No, no, pero es importante y también cuando uno se um, adentra en ciertas temáticas de la historia, como esta, también leer de, de diversos autores, claro. y hacer su propia crítica. Más bien, ¿no? más bien. Aparte porque se nota, vos decís, eh, si hoy en día tenemos determinados tipos de problemas, yo siempre digo que el presente es el futuro del pasado. Sí. Suponete, el futuro ya llegó. Claro, el futuro es sí, hoy. Claro. Y es el futuro de aquel pasado. Entonces decís, si, si, si todavía con nuestra riqueza seguimos teniendo determinado tipo de problema y, y empezás a ir para atrás, para atrás, para atrás y encontrás los mismos hitos de los mismos problemas sobre las mismas cosas. Es que vos sabés que la historia es circular. Es decir, cuando vos resolvés un ciclo, agrandás el ciclo y vas a otro ciclo y vas resolviendo es. si es que. Es lindo charlar con vos. Bueno, te agradezco. Nosotros, como, como les digo a ustedes, la conocemos de hace tiempo, la, la conocí ahí ya marchando Así por sus es. derechos, en distintos. Miren, yo este, ya no sé ni en qué cosa, porque, o educación, o en temas claro. de, de, de. No, hay de que género. aclarar de repente porque. A ver, hoy por hoy la mayoría de, de la gente con la cual me frecuento en el ámbito educativo me conoce y sabe, pero quizás hay muchas personas de Burlingham que aún no. Claro. Yo además de ser docente, soy abogada, tengo otras actividades privadas, estoy en el mutualismo, este, luchando por la paz y para la erradicación de la violencia de género, y bueno, este, con distintas actividades, más allá de estar en el gremialismo, siempre abrazando la causa del, del feminismo ¿no? y de la reivindicación de muchísimos derechos que aún nos faltan que nos reconozcan. Eh, la última pregunta sí. que, que te hago. Eh, hoy es eh, jueves 20. Así es. ¿no? Y hoy estuviste, todo la, has trabajado y has hecho un montón de cosas hasta este momento que estás acá sentada. ¿Puedo conocer cuál es la agenda tuya y del sindicato? o Tuya personal, decir en qué cosas estás pensando. Ponele bueno, para el sindicato. Uy, estoy, estamos con, con esto en agenda, el sindicato. Bueno. ¿Por, ¿Cuáles son las cosas importantes? Bueno, de La agenda futuro, ¿te bueno, parece? Bueno, sí, pero por supuesto. Mira, nosotros tenemos ahora por delante un mayo muy movido. Primero, bueno, es el, el mes donde se reivindican los derechos de trabajadores, y primero nosotros, el primero de mayo, y nosotros somos un gremio docente. Además de eso te digo, tenemos próximamente la asamblea anual ordinaria, a la cual ya invitamos de feb, de feb a, a todos los afiliados y afiliadas, esto sí específicamente es para afiliados y afiliadas, el próximo 27 de abril en nuestro local de feb mm. así en la calle Necochea, 1097, enfrente del, del eh, Colegio Echeverría, a que concurran a participar con su voz y voto. Tenemos también próximamente la elección eh, de delegados seguramente prontamente en mayo también habrá un congreso de la FEP, como todos los congresos de la feb absolutamente democráticos transparentes llevando el mandato desde de, eh, fe burlingame con la voz de los afiliados yo soy una de las congresales también para el mandato así que siempre con una agenda muy movida y por supuesto además de recorriendo las escuelas y estando en, en, en el emergente porque trabajamos con el emergente también tenemos agendadas Varias de estas reuniones que son estas mesas donde participamos desde el gremio aportando desde la construcción democrática. Y bueno, siempre para, para sumar, para que la educación de Urlingan esté mejor en su infraestructura, en las condiciones de trabajo de los docentes, en, en la inclusión y en la educación en general. Eh, a mí me gusta Urlingan. Vine a vivir acá a los 17 años y ya me, me quedé. Este y me gusta muchísimo tiene algo raro positivo Burlingame muy lindo en la gente hay genética deportiva hay genética cultural muy fuerte en Hurlingham sí es verdad tiene yo, todo una impronta todo una impronta y yo me voy a dar lujo porque este lo hago con algunas personas de regalar libros Ay, me encanta y regalo libros... Mira ¿Vos que, querés que de yo autores, vuelva otra vez, por eso claro, me un libro. Son eh, libros de autores de Burlingame. Me encanta. Encima, El señor se llama Alejandro Braille, es muy capo él. Y tiene qué este bueno. que se llama eh, Ay, eh, qué Furibundo lindo regalo. Tempo. Hay unos cuentos me, me gusta que son una cosa de loco. Y ahí. este otro de él mismo también, sí. que se llama, pero vamos a mostrarlo en, en cámara, La memoria es puro cuento. Y este lo muestro también, que se lo damos... De, de regalo a ella decime Ay, en qué gracias. medio te da, vas a hacerte una noche en te, ninguno, te dan regalo solo en la hora de urdenar <risas> muchísimas gracias diría no uno cero. tipo comienzo programas en broma y encuentre la felicidad y los voy a leer en mis muchos tiempos libres <risas> te digo están buenísimos los cuentos que hay hay algunos que son fantásticos incluso él lentamente estamos grabando ¿sabes qué hacemos? Él los lee y yo con la cámara juego alrededor de él Qué bueno. y grabamos en alguna esquina de, de Es de muy Burlingam. importante fomentar la lectura en estos tiempos de, de, autores, de internet y, y de lo digital y de audiolibro. Y de, es muy importante. El otro día te cuento una, una cosa y ya cerramos. Con respecto a esto que tiene papel, eh, yo le decía, hablando de la gente, le decía algo que yo no pensaba hace 10 años. Todos los contenidos que están en, en la obra de Burlingham en papel están en la web. Entonces vos te metes en la web y los ves, pero hay un problema, que cuando vos te metes en la web estás gastando electricidad en tu casa y también estás gastando electricidad en el servidor. Entonces tu huella de carbón es tremenda, pero cuando vos agarras el diario de papel mm. no gasta electricidad. Claro. Y se lo das a otro y otro y otro y, y otro. otro y lo pueden leer hasta que se rompa Inclusive puedes hacer el viejo chiste decir que lo usás para, para prender fuego no, o no, que lo usás es, para es envolver. Y lo mismo pasa con los libros en la educación. Que, están, que el Estado está invirtiendo una fortuna es tan en, importante en libros. El material es, entonces vos esto para lo, vos lo lees y no está gastando electricidad. Y uh -huh. yo te digo por qué es fundamental. Porque el cambio climático nos está mostrando una cara impensada que es... La limitación energética, porque no se va a poder usar petróleo. Uh -huh. Y entonces nos vamos a encontrar con un problema. Y entonces el papel de vuelta va a levantar el valor como, eh, eh, como se llama, como sustento donde vos tenés los contenidos. Así es. Así este. Ha sido un gusto. Igualmente, igualmente, nuestra primera charla sostenida de, de, de tanto tiempo, ¿no? La verdad que este, me agrada, además que seas mujer y que se escuche la voz de, de una mujer también en, en el micrófono, para mí es fundamental eso. Así que... No, gracias yo, por la invitación. No. No, no, gracias a vos. Primero, bueno, por haberme regalado estos maravillosos libros que yo esta noche empiezo a leer y de después te cuento. Sí, te va a gustar. Y te mando un mensaje. Eh, no, pero gracias sobre todo por dejarme traer la voz de los docentes, del gremialismo, que también la comunidad conozca lo que hacemos, eh, conozca cómo trabajamos, para quienes trabajamos, porque en definitiva trabajamos eh, para los docentes y para los alumnos, porque trabajamos, te repito una vez más, para beneficio de las escuelas y convencidos y convencidas de, de lo que hacemos. Y déjame mandar un saludo Dale, muy grande, manda. muy grande a toda mi comisión directiva. No sería posible realizar el trabajo que realizo sin ellos, sin ellos y, y sin cada uno de ellos con, con su aporte y con su impronta. Así que, Gracias. bueno, eh, vecinos y vecinas, la conocieron a, a Verónica Valentini, eh, secretaria Federal general de, de FEB. Y las, las puertas de la hora de Hurlingham, este, para vos como como dirigente, bueno, como mujer, como educadora, quedan abiertas para gracias. que vengas, propongas, Te charles, tomo la palabra. este con otras mujeres, quieren venir, sentarse y hablar de, de la ESI, bueno, de lo que quieran. Esto acá, bueno, cero peso, redondito, listo. por Muy nada. Bien. Está Muchas abierta. Gracias. Gente, eh, vamos conociendo Hurlingham, es una cosa de loco. A mí me encanta porque miren este, las personas que, que tenemos y lo que nos entregan cada día. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.